Cómo buscar empresarios, esto ha sido los retos de la semana y más, así que acompáñame. Negocios en digital 845. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa, ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios, ya saben, de esto se trata, ese video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad y calidez para ustedes, eh, profesionales y empresarios que están en este mundillo, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a empezar viernes 17 de diciembre del 2021. Estamos en el videoblog número 36, es decir, durante 36 semanas. Les he estado compartiendo los viernes, pues las actividades que tenemos dentro de la agencia, los retos, los desafíos, los, las aventuras que tenemos junto con el equipo, ¿no? Y pues bueno, eh, comentarles que si tú quieres que tu forecast del 2022 llegue a la meta e incluso lo puedas superar, pues ya sabes, debes aprender un funnel de ventas dentro de LinkedIn, es decir, para que puedas captar de manera natural leads, ojo, pero calificados y que te lleguen de manera constante, que sean ellos los que te busquen, no tú que les busques, ¿no? Ya nos vamos a olvidar de la venta tradicional en la que el vendedor se, con, se concibe como alguien que persigue. no Esto lo eliminamos por completo a través de nuestras mentorías VIP online grupales para empresas. Y pues que nada, estamos realmente muy, muy, muy, muy contentos de ello. Estamos este, afinando detalles. Recuerden que vamos a sacar la primera edición para eh, finales de enero estamos trabajando muy duro para ello pero claro si quieren eh, saber más catiman.com es las mentorías se lo pueden ver y ya les voy a comentar que estamos por sacar una nueva solución que es de closer de ventas <risa> que es esto ya lo vamos a ver pero bueno eh, recordar que por qué porque mm, ustedes ya les, ha, les había comentado así soy yo de transparente así quiero compartir con mi público con, con mi audiencia las personas que me escuchan eh, nosotros estamos en una mentoría con mi equipo de closer de ventas estamos ya en la sexta sesión en la que hemos visto, bueno, y quien quiere que recién se desayune esto, vea los videoblogs anteriores y vaya viendo un poco el mini resumen que hago de lo, todo lo que aprendemos, ¿no? Pero que, que es fabuloso. Entonces, en esta sexta sesión vimos cómo buscar empresarios o influencers para aportarles valor, porque en realidad este closer de ventas es una persona y soy yo, yo ya soy una closer de ventas, estoy recién saliendo del cascarón, pero ya soy una closer de ventas, en la que eh, con ciertas habilidades, luego de que algún cliente por ahí luego del funnel para un empresario le ha sido difícil cerrar la venta, entramos nosotros y cerramos. Es decir, estamos al final de esta etapa en la cual eh, podemos cerrar ventas de alto valor. A través de una llamada, de, el, el medio no importa, pero a través de una reunión, Podemos hacerlo y ventas de alto valor. Estamos hablando sobre los 2,500 dólares para arriba, para arriba. Es impresionante. Pero bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, también les diría que he hecho como 13 roleplays con mis compañeros, que son mecanismos para ir practicando ya estas destrezas. Y me encantó una frase, porque antes de eso, pues tenemos que trabajar muchísimo la mente. Y me encantó esta frase de Richard Blander que dice, tus creencias no están hechas de realidades. Tus realidades están hechas de creencias. Así que, pues bueno, de hecho me voy a apropiar de esta frase. Ya saben que también saco frases interesantes en eh, nuestras redes sociales. Así que, bueno, ya saben, echarle un vistazo a cualquiera de las redes sociales que van a ver todas las frases que sacamos. O si no, dentro de nuestro web también la pueden encontrar. Bueno, ¿qué más? Eh, para buscar eh, empresarios eh, debemos ser selectivos para ser efectivos. Y es que <ríe> les quiero compartir esto. Y yo me he propuesto conseguir a este empresario y poder cerrar ya una venta de alto nivel antes de que termine el año <risa> quiero conseguirlo lo voy eh, voy a estar en acción para que suceda así que bueno ya les contaré los resultados no lo importante es siempre aportar valor eh, forma parte de la misma concepción de trabajar como closer asistir, por ejemplo, a eventos pagados, ¿dónde los podemos encontrar? ¿no? Eventos pagados, eventos intensivos, normalmente eventos gratuitos, bueno, sí, te puedo aportar algo, pero mejor, ¿dónde vas a, a encontrar a gente de más valor? En aquellos eventos pagados. Aprovechar el networking en estos lugares, solicitar este teléfono, e incluso tomar una foto, que nos contaron cómo hacer lo que me parece fabuloso, unirse a grupos de Facebook, este seguir influencers en Instagram, Instagram, um, buscar en los lugares de trabajo también buscar en linkedin y es que me, me, yo estoy como dicen los españoles que flipo estoy realmente muy contenta porque va a ir muy de la mano estas dos eh, mentorías fortísimas de las cuales de estas dos mentorías estoy sacando pues mis soluciones dentro de kateman.com. la una es la de implementar este embudo en linkedin que lo estamos trabajando y viene muy muy bien ¿Sí? Porque aquellas empresas B2B, pues esto va a funcionar. Y lo otro, pues al final del embudo, para que alguien que se ha quedado indeciso y que no se puede cerrar, entramos y cerramos la venta, ¿sí? Así que genial. LinkedIn, señoras y señores, es una mina de oro, como ya había dicho en algún episodio del podcast que les voy a dejar en las notas del programa, ¿no? Ojo, nunca enviar currículums, este, bueno, a menos que te pidan, pero recordar que en tu página web, o sea, más bien, que tu perfil personal es tu página de venta. Ya lo habíamos dicho también, así que esto también les voy a poner en las notas del, del programa, ¿no? Hacer un video de cómo aportas tú de menos de un minuto, muy confiada, muy serena, muy... Siendo tú, ¿no? Siendo tú. Bueno, ¿qué más? Este, ¿Qué más hemos hecho esto como parón? Es que me encanta y, y alucino con este tema del closet. Eh, me, me, me jala más del 60% de, de, de los proyectos, o sea, de mi tiempo, el 60% está en closet. ¿Por qué esto? ¿Por qué traqueo? Pues porque sé esto, porque estoy traqueando mi tiempo. En todo, bueno, ya saben si sí, les había compartido, ¿no? ¿Qué más? Estamos definiendo pues, nuestra solución dentro de closet de ventas. Eh, estamos montando junto con el equipo las páginas de venta. Lo mismo estamos haciendo con la solución de sponsors de, de del podcast, sí, para aquellos pro empresas que quieran este, ser visibles con su marca en nuestro segmento. Y pues nada, también he hecho una tres entrevistas valiosas a tres profesionales increíbles. Jorge Inda, que es coach de empleo y con el cual hablaremos sobre cuáles son las habilidades interpersonales del CEO. Con Daniel Moreno, consultor de Grow Hacking, veremos qué es el Growth Hacking. Y luego terminamos con Mario Sánchez, CEO de CT Info, que nos va a contar qué es la experiencia personal personalizada para el cliente, ese customer experience, ¿no es cierto? Muy, muy interesante, no se lo pueden perder. Así que con esta semana a full, me despido, que tengan un bendecido viernes, es viernes ya, y nos vemos y nos escuchamos el lunes. Bye, bye.